Paulita. Pues vamos a vamos a medicar, bueno, así la médica Rob. Y Rob, como sabéis, nació de una malformación de nacimiento. Tiene sus sus coditos así vueltos para atrás, pero él se apaña muy bien porque se queda así como en la barra del bar. <risas> esperando Ahora están esperando otra cosa que les gusta más. Y... Cuando tienen estos problemas pues hay que estar muy pendiente porque muchas veces pues como ellos no apoyan en una postura fisiológicamente normal, ¿no? Eh, pues hay veces que se pueden hacer daño... O tiene más dolor, ¿no? Que un animal normal. Y, y bueno, lleva una semana, ¿no? Sí. Bueno, uh -huh. lleva más, más. Que le costaba. En cuanto vimos que no se ponía así, fue saltan como las alarmas, ¿no? Porque él tiene su rutina aquí, de estar el primero y todo el mundo le respeta. <risa> y llevamos unos días ya que, que sí le está medicando y la verdad que es súper, súper bien, ¿no? Mucho más cómodo. Caminar, súper rápido. Sí, ya. parece un ratoncito así, súper rápido. <risa> Carla, no nos dejas el arroz. <risa> Sí, ya sabemos. Voy a comer. Y ahora, ¿verdad? Voy a poner el daily, que es lo que están esperando. Aparte es súper gracioso porque dices, bueno, tiene problemas, seguro que el resto le quita la comida. Pero si veis, nadie se acerca porque cuando se acercan ahí les coge la oreja, les estira la oreja y se la muere. Entonces se hace respetar un montón. <risa> perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Carla, deja el ropa. No, no, no, no, no, te lo has visto alguna vez. Iba comiendo hacia atrás, ¿no? Te lo has visto alguna vez. Hola, Qué rico, ¿eh? Si te he puesto la vida que os haya apoyado. Como que le encajan perfectamente las cuajeras, sus manos. Ah, Carla, sí. ¿Y ¿Qué hay a comer? Está pendiente de ti. Sí, eso era lo que venía. Mira, grave.